Bueno, voy a iniciar este breve video que preparé para explicar un poco qué programas uso. Eh, en general, yo uso tres programitas. El más fácil es el Tube Catcher, que es gratis, rápido y fácil, pero no te podés grabar hablando como ahora. Es el que uso realmente más rápido cuando quiero grabar un PowerPoint. Después está el Camtasia que te graba tu pantalla y a vos hablando, es gratis, te deja una marca de agua Y el que estoy usando ahora, que es el OBS Studio gratis. ¿ta? Y este te graba la PPT y a uno hablando. Hay muchos más, seguro. Alguien puede aportar. El video seguro que al finalizar hay que recortarlo, o sea, hay que editarlo porque van a quedar los pedazos del inicio y del final. Entonces uso una serie de editores gratis. Si ustedes googlean free studio, te baja uno que tiene varias cosas. Editor de audio, de YouTube, para pasar. Es de este lugar. no Es el que yo uso porque me resulta más fácil para cortar. Hay uno, Vegas, que es también gratis, pero es más complicado con más cosas. Y simplemente yo corto o subo el volumen. Nada más. Eh... No es terminado el video, mandarlo es pesado. No lo mando por eh, WhatsApp, sino lo que hago es subir el video a mi canal en YouTube. Cualquiera que tiene cuenta Gmail tiene esa posibilidad de su YouTube. Eh, también, una vez que lo suben con YouTube, pueden editarlo, crear subtítulos, cortar pedazos del video. ¿tá? Dificultades. ¿Qué dificultad puede pasar eh, usualmente cuando empiezan a jugar con esto? Es que no grabe el micrófono, que no grabe el sonido pantalla como ahora está escuchando una música de fondo o el sonido que salga raro con tipo chatarra, hay que toquetear eh, algunos lugares de, de, de la reproducción o de la salida nada difícil, el que quiera hacerlo me pregunte y lo ayudo a ver cuáles son las dificultades. Eh, también existe la posibilidad de bajar videos de youtube y recortarlo o sea buscar videos y recortarlo, está lleno de gente que hace mejor videos que uno hace eh, ¿Cómo se baja los videos de youtube si ven alguno interesante es simplemente cambiar esta parte de que está delante de la palabra YouTube, el HTTPS barra barra W, por S y dar un den Enter, y ahí va a bajar el video, usualmente se permite. Otra posibilidad, para que no quiere meterse en tanto lío, los PowerPoint últimos traen la posibilidad de grabar la video presentación y grabar el volumen, y sacarlo en algún formato, que luego se sube a YouTube. Otra posibilidad, si alguno está muy acostumbrado al Skype y quiere grabar una videoconferencia o lo que aparece en la pantalla, el Skype te permite mostrar eso. Bueno, hay unos programistas gratuitos que te graba eh, la conversación o la videoconferencia en Skype. Avisarle al otro que lo están grabando. Eh, lo más fácil, si no, es cuando quiero hacer algo rápido que una no me pregunta, es agarro mi celular y grabo directamente lo que está en la pantalla, lo tengo en el celular y lo mando por eh, whatsapp son todas alternativas consejos eh, antes dar una mirada en la web si hay videos mejores de lo que uno va a hacer está lleno de gente que hace yo hacía vídeos pero encontraba lleno de gente que tenía mejores videos de lo que yo podía hacer entonces uno lo baja lo recorta cita al autor y la el derecho de propiedad otra cosa no grabar más de 3 a 4 minutos yo al principio grababa videos de 12 minutos, 10 minutos, porque me he hecho eso, y son pesados. 3, 4 minutos. Yo no hago guión, como no lo estoy haciendo ahora, pero suele ser mejor si uno se arma un guión, pero es más laburo. Si el video sale largo, 12 minutos, lo que hago después lo corto con un editor, en parte 1, 2, 3. Porque ver un video de 10 minutos es pesado. Eh, si uno no quiere mezclar sus datos personales, su YouTube personal, que se vea que uno ve, puede crear otra cuenta de Gmail con otra cuenta y usa eso para la parte educativa. Ahí sonó mi celular indicándome que me pasé de los tres minutos. ¿tá? Al principio no va a salir bien, no desistan, no se preocupen. Atención con la iluminación, ¿tá? yo la pongo, depende, cada uno busca eso. Y poner una musiquita de fondo lo deja mejor el video. ¿Qué más? Esos eran videos para armar de lo que unen la presentación. Hay otra posibilidad. Esto es más para capaz la gente de sociales o qué, o el laboratorio de física o química, que es grabar con el celular, bajando unas aplicaciones, grabar lo que está pasando en el aula, en el laboratorio o en un evento. Entonces, ustedes pueden bajar estas aplicaciones como Viva Video, que una vez que uno grabó varios videos, permite unirlos, ensamblarlos. Es un editor de video en el celular. Y después hay unas aplicaciones de, que es para escribir texto con efectos y forma, ¿sá? que son estas que están acá y pueden ver. O sea, pues me dice. Que... Eh... Bueno, con eso terminó mi breve explicación les voy a mostrar ahora este es el programita que está grabando en este momento este es el tube capture, el tube capture que te permite bajar música mp3 y todo, eh, tiene acá algo que dice captura de pantalla y uno le da captura de pantalla, lo setea, después puede decir que grabe el micrófono, la música, el cursor y, y lo graba y lo salva en algún lado como mp4 luego tengo este que le abré yo, el free studio que tiene varios para poder procesar y una vez que está ya me pasé de los 4 minutos acá está el programita de música de fondo me voy a Youtube abriendo el Gmail subir video y pongo que voy a subir un video y ahí hay una serie de pasos que les pregunta a la hora de subir el video con esto creo que es una breve introducción el que me interesa me escribe en privado para no andar molestando a todos y hacemos algo más específico hasta luego.